Gracias, Paula. Así es. Nuevamente, tenemos que continuar hablando de la licencia de conducción. Con Una vez conseguida la resolución, pues nosotros dijimos, que bien, ya hay muchas cosas, pero resulta que nos seguimos encontrando barreras en el entorno. Muchas personas sordas nos dicen, bueno, resulta que este comité que ha estado haciendo toda la incidencia ha estado hablando con el resto de personas sordas interesadas y nos comentan de situaciones a las que se están enfrentando en diferentes instituciones, como en los centros de enseñanza automovilística, en los centros de reconocimiento de conductores. Todavía hay una información no muy clara, muy difusa, cuestión que no hace para nada fácil, pues, el acceso para las personas sordas. De hecho, ya hay una primera multa para la persona sorda porque no contaba con los espejos la persona sorda quedó como y entonces ahora y qué se debe hacer cuánto tiempo se da para que eh, se tengan que poner los espejos y las demás cosas hablamos con el director de la ansb el, el doctor lota y pues eh, seguimos en este proceso la incidencia pues para lograr claridad a todo este respecto de la resolución no es algo para nada fácil pero pues también para eso hemos aprovechado esta oportunidad para invitar al presidente de SeaCol. SeaCol es la Asociación de Centros de Enseñanza Automovilística de Colombia, porque todavía estos centros de enseñanza pues también tuvieron que enfrentarse a esta nueva resolución y entender que iban a tener personas sordas que se iban a acercar allí, qué cosas se tenía que hacer, lo mismo los centros de reconocimiento de conductores y también si una persona sorda se acerca a las secretarías de movilidad, dependiendo de pues su municipio, qué cosas se deben tener presentes. ¿no? Por eso es que hoy vamos a hablar con el doctor José Alveiro Cárdenas, él es el presidente de Seacol. Doctor Albeiro, bienvenido. Sabemos que usted acaba también de aterrizar a, a Bogotá y pues también que está en toda esta clase de procesos. Es una persona muy ocupada, pero gracias por acompañarnos. Bienvenido doctor Albeiro. Bueno, con la buena tarde para todos. Para Henry, una buena tarde para Natalia. Efectivamente, me complace mucho estar con ustedes. Les agradezco enormemente la invitación. El día de ayer estuvimos trabajando sobre la resolución 3355 que establece eh, la capacitación y la certificación para que una persona sordomuda pueda obtener su licencia de conducción. Eh, el tema de inclusión es importante en el país. Y definitivamente eh, pues quedamos con una tarea que yo hoy me comprometí a hacerla porque tenía una reunión con el doctor Luis Felipe Loto. Acabo de terminar la reunión, he hecho la tarea, y quiero decirle, digamos, dos cosas inicialmente. Lo que ayer hablamos de los centros de enseñanza de automovilismo, creo que es una situación fácil de manejar, es un proceso fácil de implementar dentro de la resolución, y obviamente lograr eh, impartir la capacitación a las personas que se acerquen a nuestras oficinas y quieran eh, acceder a la capacitación como conductores teniendo digamos esa limitación desde el punto de vista de, la, de, de ser sordos profundos, moderados o leves aquí obviamente eh, con el doctor Lota lo estuvimos analizando y yo les dije que el problema estaba en el CRC que el CRC era el que hoy tenía digamos eh, la no claridad de la resolución ni sabía cómo implementarla porque ayer hicimos un ejercicio posterior a la reunión le dijimos a un CRC ¿Qué, ¿Qué pensaba de esa resolución y cómo la estaban aplicando si hoy fuera un alumno de mi escuela a ese CRC a presentar el examen de acuerdo a la resolución? Pues el CRC y todos los CRC del país están esperando que el Ministerio del Transporte, por intermedio del viceministerio, les dé las instrucciones necesarias para poder parametrizar de forma clara ese examen y obviamente entender que hay personas como Henry, en este caso que son, tienen una frontera profunda y que con audífonos o sin audífonos no hay absolutamente nada que hacer. Yo creo que eso es lo que le transmití al doctor Lota, de que la, la resolución debe ser mucho más clara y práctica para que se parametrice en los centros de reconocimiento de conductores y entonces cuando el aspirante llegue a ese, a ese centro no encuentre, no encuentre una barrera y no vayan de pronto a tener ahí la posibilidad que se les vaya a truncar la posibilidad de tener licencia de conducción. Eh, fue un ejercicio que yo le dije a él que era necesario que se volviera a reunir porque yo había propuesto también el día ayer una mesa técnica con eh, la asociación eh, de ustedes, la asociación nuestra y el mismo Ministerio del Transporte y lográramos ahí involucrar a los ERC para que tuviéramos como el mismo lenguaje y pudiéramos obviamente arrancar a formar esos conductores que tan merecido lo tienen como cualquier otra persona en Colombia. Esa inclusión es bienvenida y los centros de enseñanza estamos ya dispuestos a poder ofrecer el servicio de la capacitación. Yo decía inclusive ayer que vamos a dar la tarea de especializar unos instructores en temas de lenguaje de señas que nos permitan de alguna forma o con ayudas tecnológicas que nos permitan de alguna forma lograr el objetivo de que la persona pueda conducir un vehículo motocicleta o vehículo particular y obviamente ese vehículo tenga los distintivos posteriores que establecen la resolución donde se puede identificar claramente eh, desde afuera esa persona discúlpeme doctor Albeiro sí, una, una cosita eh, quisiera preguntarle, quiere decir esto entonces que si una persona en este mismo momento se dirige a los CRC o al sea no, no podría hacerlo porque por ejemplo vemos una persona que nos está escribiendo desde Fusagasugá en este Facebook Live y nos está diciendo allí en los ya se acercó, pero resulta que todavía en la plataforma no, que no tienen allí esa disponibilidad. ¿Qué que debe hacer? Que él necesita la licencia de conducción, que ya se ha acercado a dos espacios. que Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Todavía no hay claridad en este aspecto. Efectivamente, y eso fue lo que le dije yo hoy al doctor Lota: que tenía el ministerio la obligación de regular o de reglamentar la resolución para que el CRS. CLC parametrice el examen en su plataforma y así no tenga que rechazar los aspirantes eh, que tienen la dificultad de, de, de, de la audición para poder acceder al examen médico desde el punto de vista de la norma siempre se dice lo primero que cuando una persona quiere aspirar a tener licencia de conducción lo primero que tiene que hacer es presentar un examen psicosensométrico en un centro de reconocimiento de conductores autorizado por el ministerio de transporte ahí no hay ninguna sección y es para absolutamente todos los que tienen cinco sentidos y los que por alguna razón tienen alguna deficiencia en algunos de sus sentidos pero ese examen está, eh, está establecido en el artículo 19 de la ley 769 eh, sobre el tema de requisitos para obtener licencia de conducción por eso es el ejemplo y por eso seguramente ha pasado si una persona llega a mi escuela en este momento con esa situación yo lo remito de forma inmediata al CDC porque es el primer paso pero allí el CDC como no tiene nada reglamentado ni nada establecido pues obviamente no la va a poder practicar el examen. Entonces, esa persona va a quedar con la frustración. Eso fue lo que hoy logramos ya con el doctor Lota que entendiera. Se va a comunicar con ustedes, me imagino. Y vamos a tratar de promover esa mesa con los CRC para que obviamente se tenga parametrizado en el sistema ese examen psicosensométrico para las personas no oyentes. Y es que, claro, bueno, muchas gracias por lo que usted nos está comentando porque esto es sumamente importante. Justamente nosotros pues nos reunimos previamente a esta emisión de Noticeñales y yo también hice la tarea de preguntar en un CRC y la respuesta que me dieron pues no tenía nada que ver porque me comentaron fue otra cosa totalmente diferente. Justamente eh, nosotros queremos es comentarle a la comunidad sorda cuál fue la respuesta del CRC. A este respecto, un CRC en Risaralda, entonces, para que ustedes lo puedan ver. Eh, la misma resolución dice que hay un año de transición para los organismos de apoyo al tránsito. ¿Eso qué significa? Pues que todavía no la vamos a implementar por varias razones. La primera, pues es que ahí hay unas restricciones que se deben poner, que esas restricciones todavía no existen en el RUN. CISEC también tiene que hacer las respectivas actualizaciones, ellos deben ajustar la plataforma para incorporar eso. Entonces, pues por ahí se envió un correo a CISEC y ellos respondieron eso mismo, que ellos tenían un año de plazo para hacer esas, esas, esos ajustes. Por lo tanto, yo diría que todavía no hay que hacer uso de esa resolución, hay que esperar, esperar cómo evoluciona, esperar que esos organismos hagan las adaptaciones correspondientes. hacer una pregunta eh, doctor eh, Cárdenas ¿quién o quiénes son los responsables de dar este aviso a los CRC? ¿ministerio de transporte o el Instituto Nacional de Seguridad Vial? ¿es desde me... parte del doctor Lota o es de parte del ministerio de transporte? porque nosotros estamos también en contacto con el viceministro de transporte y le hemos dicho que no podemos esperar un año más a que esto suceda y quizás la interpretación del CRC es diferente a la interpretación que tenemos nosotros de esa resolución efectivamente, en mi concepto es el Ministerio del Transporte eh, el viceministro, el doctor Pagón es una persona que es muy receptiva a ese tipo de comentarios, él fue que eh, el, el Ministerio expidió la norma y él, él, él es el que la tiene que reglamentar y efectivamente puede hacer uso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que está adscrita al Ministerio del Transporte para que se haga todo lo correspondiente a esa reglamentación. Y también estoy de acuerdo, un año es mucho tiempo para una resolución que se expide con un objetivo es que las personas no oyentes pues, puedan eh, llegar a tener su licencia de conducción. Así es que yo pues, hice la tarea hoy con el doctor Lota, ya lo sabe, pero la asociación de ustedes debería de remitirle un oficio al doctor, al doctor eh, Paón al viceministro, para que obviamente se entere oficialmente y delegue en quien corresponda o en el que él considere, para, pues que, para poder que se haga la mesa y se tenga entonces la, reglame, la eh, reglamentación y la parametrización en el eh, programa que establece eh, para los CRS Centros de Reconocimiento de Conductores en el país. Ok, sí. Vamos a continuar pues justamente insistiendo en cómo solucionar esta situación, dialogar con el doctor Lota, con el doctor Pavón, el viceministro, pues porque aquí en los comentarios de, de nuestro Facebook Live, también otra persona de Villavicencio nos está diciendo algo similar. Esta persona nos dice, tengo que ir a ese lugar y allí me van a decir, es usted es una persona sorda, usted no, no, no puede tener la licencia de conducción, ¿cómo que no? Fuera de aquí. Y pues fue una persona que recibió ese maltrato, que no fue respetado. Entonces, pues por eso es que nosotros requerimos también que la comunidad sorda, que está conectada con nosotros en este momento, que nos están viendo, que nos comenten todas esas situaciones, que las documenten, las graben, digan dónde sucedió, en qué ciudad, la dirección... Porque necesitamos adjuntar todo esto, documentarlo frente al Ministerio de Transporte, frente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mostrar todo esto, cuáles son las quejas de la comunidad sorda, no tanto solo la queja, sino la evidencia también, cómo se llama el lugar donde usted lo atendieron, la atendieron, qué fue lo que pasó y que se deje todavía testimonio de toda esta situación. Doctor Albeiro, a mí me gustaría que siguiéramos trabajando a este respecto para que continuemos haciendo acciones afirmativas junto con los centros de enseñanza automovilística, ¿no? Porque se necesitan hacer esta clase de ajustes razonables y usted tiene razón, ¿no? En que todavía hay como mucha uh, duda al respecto, mucha confusión si se debe acercar primero al CEA, si primero al CRC, porque en el CRC nos dijeron que no, que allá no hay plataforma, entonces como que vemos que todavía hay mucha confusión a este respecto, por lo cual pues requerimos que esto se pueda solucionar pronto, ¿no? Eh, don Albeiro, hay que solicitar una mesa de trabajo a Ministerio de Transporte, junto con los demás actores, las personas representantes del CRC, nosotros, los CEAS, para que eso se pueda arreglar, ¿o ¿no? Don Albeiro. Efectivamente, yo creo que usted haya hecho una radiografía y tiene una conclusión, viene, digamos, pedagógica sobre el tema. No hay que darle muchas vueltas al cuento. Yo creo que es sencillamente que el ministerio acepte el requerimiento de hacer la mesa técnica, de invitar a los eh, eh, que estamos involucrados en la resolución, que son los centros de reconocimiento obligados a practicar el examen. Somos los centros de enseñanza de automovilismo obligados a dar la capacitación es la, la toda la comunidad en la, en la asociación de ustedes y es el ministerio como estado el que tiene que dar las garantías para que la resolución se cumpla a cabalidad así es que de parte nuestra de parte de la asociación de parte mía como presidente de la asociación siempre encontrarán la receptividad en cualquier espacio y cuando me escriban o cuando me necesiten siempre estaré ahí porque es un tema que me parece que es bien importante el tema de inclusión y sobre todo cuando también se sí aprende mucho de ahí yo les contaba ya de la experiencia que tuve hace por ahí 10 o 12 años donde mi escuela logré formar alrededor de 14, 15 personas eh, con esta dificultad eh, de, eh, de sordos y obviamente todos, todos lograron el objetivo, pero ahí no había ninguna reglamentación todavía sobre el examen médico porque no existía ese examen médico obligatorio. Entonces yo creo que era un momento diferente, pero hoy ya se necesita entonces que haya esa reglamentación en el CRC y que esa asociación de, o ese gremio de los CRC esté presente y asuma realmente lo que tiene que asumir de la resolución yo creo que ellos tienen que cambiar unos parámetros dentro de la plataforma que ellos manejan de acuerdo a la resolución eh, 30355 que definitivamente es lo que va a permitir que se efective se, efect, se, se vuelva efectiva y se materialice la resolución logrando entregar licencias de conducción a las personas no oyentes Perfecto Perfecto. Muchísimas gracias por su compañía, eh, doctor Albeiro, y por esas claridades que todavía se requieren seguir haciendo. Seguiremos molestando también aquí a las personas eh, de ministerio, los representantes y también a aquellos representantes, los actores de los CEA, de los CRC, todos aquellos que estén envueltos en este proceso para que haya esta transformación y esta toma de conciencia porque la verdad es que necesitamos trabajar mancomunadamente, ¿no? Y este llamado también para la comunidad sorda, nosotros, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, hoy nos comprometemos a que el próximo martes, porque ustedes saben que el lunes es festivo, a que el próximo martes nosotros enviemos este oficio al Viceministerio de Transporte con copia al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el doctor Luis Lota, al presidente de la Asociación Colombiana de Centros de Enseñanza Automovilística, a todos para que esto se le pueda dar viabilidad y que se pueda dar una claridad, ¿no? Porque todos tienen razón, es que hay muchas confusiones, muchas trabas en el asunto. Así que nuevamente, doctor Albeiro, muchas gracias y lo estaremos pues eh, convocando nuevamente para otros espacios más adelante también para que de esta manera pues con su ayuda también logremos el tan an, la tan anhelada licencia de conducción para las personas sordas que todavía presenta algunas trabas esperemos que esto pueda terminar pronto y de buena manera la comunidad sorda lo necesita y está muy eh, afanada por esto muchas gracias doctor Albeiro a ustedes muchas gracias por la invitación a Henry, a Natalia, a toda la asociación como tal, y a todos los que eh, nos ven en este momento eh, que tienen eh, esa dificultad, pero que tienen la gana de tener la licencia, cuenten siempre con nosotros, estaremos ahí. Un abrazo muy grande y buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, doctor Almeiro.